Ya comienza el Pellizcón de Gran Canaria Accesible. Un espacio para despertar a la accesibilidad. El neurólogo Oliver Shax dijo: Deseo un mundo que considere la diversidad funcional, física o mental. ...no como un obstáculo, sino como atributos únicos... ...que se pueden ver como activos potentes... ...si se les da las oportunidades adecuadas. Saludos, este es el primer programa... ...del Pellizcón de Gran Canaria accesible... ...del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria... ...del Cabildo de Gran Canaria. Es un espacio de radio para hablar de accesibilidad... ...de las necesidades y de los logros... ...y de quienes están trabajando... ...y qué están haciendo para conseguir una isla... ...un mundo en definitiva... ...más accesible para todas las personas. Y comenzamos el programa... ...en la Mancomunidad de las Medianías de Gran Canaria... ...lo comenzamos hablando con José Sanabria... ...que es el gerente de la Mancomunidad de Medianías... José, bienvenido, saludos. Buenos días y muchas gracias por, por invitarnos a este espacio tuyo. Gracias a ti por, por estar con nosotros y para hablar de la accesibilidad en general en la isla de Gran Canaria, en general en la mancomunidad de las medianías que recordamos abarca los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana, de Valsequillo, de Tejeda, de la Vega de San Mateo y también de Santa Brígida una mancomunidad que abarca, como decíamos, un territorio de unos 537.000 kilómetros cuadrados, que ya es territorio. Sí, la verdad es que somos más de un tercio de la isla, realmente tenemos un territorio bastante grande, básicamente por los municipios de San Martolomé, Tirajana y Tejeda, que son los municipios más grandes, y a pesar de que la población después es de noventa y pico mil personas, 90.000 mil personas, básicamente por la uh, aportación de San Martolomé, que tiene 52 53.000 53 mil habitantes. ¿no? Uh -huh. ¿Es accesible en general la, o, o hay muchas diferencias entre municipios, territorios, barrios? Porque claro, eh, es un, una orografía eh, pues difícil, hablamos de accesibilidad física en este caso, ¿no? si yo tuviera que comentarte quizás el municipio los municipios que tienen una, un nivel de población urbana mayor tienen un nivel mayor de, de, de accesibilidad por decirlo de alguna manera pero si nos vamos desde luego a barrios de los municipios de, de los cinco municipios, seguramente nos encontraremos con muchísimos problemas de accesibilidad, pero no solamente para la población con diversidad funcional, para toda la uh -huh. población. El tema de acceso a través de vías, carreteras, caminos, eh, accesos a viviendas de, de diseminados, etcétera. es muy complicada. Y accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? como se entiende. Eh, desde el punto de vista legal y, y en, en la práctica habitual, ¿no? Pero bueno, evidentemente, en los edificios públicos es necesario y es obligatorio por el Código Técnico de Edificación y por la sensibilidad que hay cada vez más en, en el ámbito político, eh, que los edificios públicos sean accesibles. Y es verdad también que hace falta seguir mejorando, porque yo creo que en estas cosas un pellizcón si me no viene bien uh -huh. para, para continuar y para no desfallecer en este tema, ¿no? ¿Cuáles son la, las demandas que plantean más eh, pues bueno, la, los vecinos y vecinas de, de la zona en materia de accesibilidad? Estamos hablando básicamente a las instituciones públicas, de obra pública, eh, estamos hablando de aceras, estamos hablando de semáforos eh, sonoros, estamos hablando del de diseño de las propias, eh, de los propios espacios urbanos. ¿no? Pero también, en el, ya te digo, en los barrios diseminados, en los pueblos, en los eh, los pagos más alejados de los cascos urbanos estamos hablando de otras cuestiones más problemáticas todavía, ¿no? La accesibilidad eh, rodada incluso, la accesibilidad a las a casas, eh, a, la, a la tecnología de la información, todo eso es en algunos sitios todavía una quimera, ¿no? Uh -huh. Y creo que tenemos que seguir avanzando en ese ámbito, ¿no? Muy interesante lo que lo que comentaba sobre la accesibilidad a la tecnología de, de la información, puesto que es ahora quizás una de las grandes brechas que podemos encontrar. Y, y bueno, efectivamente aquellas personas que vivimos en, en núcleos más grandes. pues que si la fibra, que si una buena comunicación ADSL, pero hay todavía muchas zonas donde esa accesibilidad a nivel de internet, pues o, o esa comunicación va a, a, a cuenta a cuenta gotas, cuenta megas, podríamos decirlo. ¿no? Sí, no hay, hay, hay lugares oscuros, zonas oscuras donde no llega todavía la TDT. Eso parece decirlo aquí ahora parece increíble, pero eso ocurre en algunos sitios de medianías de Gran Canaria y seguramente de otras islas. No, eh, nosotros pedimos, estamos pidiendo 300, 600 megas. Un tera de velocidad y en estos pueblos tienen que todavía manejarse con a veces con tecnología de satélite, vía satélite, porque no existe una conexión de red, porque no es rentable para las compañías operadoras. ¿no? Pero este tema que además se agrava si tienes que utilizar programas de accesibilidad web, ¿no? que tiene todavía una complicación mayor, ¿no? porque tiene una exigencia mayor de megas y de, y, de, y de bajada y subida de datos. Y claro, estamos hablando de sitios en los que realmente no llega una tecnología como la que podemos tener nosotros en cualquier uh -huh. zona urbana de la ciudad o de cualquier casco urbano, sino que además, además se agrava con esos aplicativos y esas aplicaciones que es, son necesarias para acceder a la tecnología usable y accesible de, la, de las webs. Claro, y muchas aplicaciones que ahora están facilitando la vida a personas con diversidad funcional, en cualquiera de, de los ámbitos en los que nos movemos, pues no funcionan porque no tienen chicha, ¿no? Sí, y ¿no? Y además yo creo que las administraciones tenemos que seguir avanzando, porque sí es verdad que estamos utilizando cada vez más la administración electrónica y la, y la, y la, y la, la vía electrónica para comunicarnos con la ciudadanía, sobre todo en esos espacios, espacios lejanos a los cascos y a los lugares de decisión política, suyo que también nos, nos apliquemos un poco más en el diseño web el diseño de, de accesibilidad web, que me parece que es un tema que tenemos todavía una asignatura pendiente ahí, ¿no? Mm -hmm. Estamos acostumbrados a mucha tecnología flash, a mucha tecnología de diseño web, que no son accesibles ni usables, ¿no? Por la gente que tiene diversidad funcional, y creo que en ese tema tenemos que seguir trabajando. Básicamente, si queremos incrementar el nivel de operación electrónica, de administración electrónica, tenemos también eh, elevar el nivel de accesibilidad web. Mm -hmm. ¿Quién tiene que hacerlo? Porque, claro, el vecino acude eh, a, a sus concejales, a las concejalías, al ayuntamiento, el, en caso del ayuntamiento mancomunado, no sé si a través de la mancomunidad, eh, ¿quién tiene aquí que realmente decir, oye, que, que tenemos que apostar ya de una vez por todas, que, que aquí hay que invertir, hay que invertir, y económicamente hay que, hay que invertir. Es que yo creo que no hace falta ni siquiera apostar, es que es una obligación para las administraciones públicas. Claro, pero, Esto no es, una, no es una cuestión de elección y de, que, de, un, de una situación de, de un grupo u otro político, todos deben estar en la misma línea. ¿no? Y esto, esto está obligado ya, y hay normas que exigen la accesibilidad web AA, que es un, un nivel bastante alto eh, en, la, en las páginas web. No se ha hecho porque seguramente no hay la coerción necesaria de otras instituciones y creo que tiene que haber una parte de coerción hacia las administraciones públicas de otras administraciones públicas para que eso ocurra pero no como elección, sino como obligación porque a veces las administraciones públicas nos relajamos en el cumplimiento de, de las normas, no no digo eh, que, que no atendamos las normas sino que hay cosas que vamos dejando y este tema no se puede dejar porque está dejando una población importante fuera de la, de la administración pública y eso no se puede concebir, ¿no? Mm. La población, ¿La población que no tiene diversidad funcional se ocupa de estos temas? ¿Es consciente o a mí no me ha tocado? No sé. no Yo creo que sí si no... Pero me pasó también a mí, hasta que no me incorporé, y lo digo como, como, como digamos que ejemplo de lo que uno no debería ser, hasta que yo no me incorporé al observatorio y empecé a trabajar en el observatorio con los resto de grupos que estaban incorporados en la mesa, honestamente, no, no sabía el alcance de la accesibilidad. Empecé a darme cuenta cuando empecé a leer y a escuchar a otros colectivos. Empecé a mirar la ley de, de accesibilidad. En fin, cuando empecé a, a incorporarme a estos temas, entiendo que mucha gente, mucha población, si no le toca personalmente, uh -huh. no, es tan, no está tan familiarizada con esta cuestión. Y es, esto también hace falta, a lo mejor, una labor de concienciación, porque también la población tiene que presionar a, la, a las administraciones públicas para hacer cambios, ¿no? Eh, pero ya digo, eh, yo creo que la población que no, tiene, que no le toca de, de, de cerca eh, un tema de diversidad funcional probablemente tenga menos sensibilidad que otras que tengan esa problemática. ¿no? ¿Qué está haciendo la mancomunidad? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos de la mancomunidad de medianías en, en el sentido de promover mayor accesibilidad? Mira, nosotros colaboramos, por supuesto, con el observatorio en todas aquellas acciones que, que en, en las que bueno, establece y, y coordina el, el propio observatorio, pero además nosotros que nos dedicamos a hacer básicamente obra pública, sí vigilamos que la obra pública cumpla los criterios de accesibilidad que marca el Código Técnico de Edificación. Tampoco nos podemos salir de ahí. Esto es un tema evidente que también saben los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, saben perfectamente lo que tienen que hacer. ¿no? Vigilar por esa accesibilidad. Pero hay muchas cosas que se nos quedan. ¿no? Y creo que en ese tema, a lo mejor tenemos que darnos otro pellizcón y seguir trabajando en la línea de, de seguir incorporando accesibilidad a otras cosas que no son solamente la, la obra, las la barreras arquitectónicas, sino uh -huh. otras que conocí y que hemos conocido a posteriori. ¿no? El transporte, ¿cómo está de accesible en la mancomunidad de Medianías? Claro, estamos hablando de una mancomunidad que no, en la que no hay transporte público propio. Me propio, refiero, claro, claro no Compartimos hay transporte. el transporte público de, de Gran Canaria. Eh, ¿no? Insular, realmente. Insular. ¿no? Hay, hay, veces, es verdad que hay, hay, el Cabildo también pone y propone un sistema de, de transporte para eh, ciertos colectivos en barrios más alejados. Eh, Hemos conseguido también a veces eh, pues movilizar taxis para poder mover gente de barrios alejados hacia los cascos urbanos y en ese sentido estamos, supongo que la línea del resto de municipios de Gran Canaria, básicamente por lo que te acabo de comentar, no tenemos un, un transporte propio eh, público más allá de los taxis y en ese sentido, bueno, pues los taxis cumplen en la medida que supongo que, que pueden. ¿no? Uh -huh. En cuanto a las campañas que, que se hacen, son suficientes, son pocas campañas para sensibilizar. Bueno, esto es una campaña de sensibilización re realmente, la que estamos haciendo hoy aquí. Sensibiliza sensibilización también me gustaría que de denuncia un poco y de, y de, y de, y de tocar y de pedir y, y de reivindicación ¿no? hacia, hacia quien ...tenga que, que hacerlo. ¿Se, ¿Se hacen? ¿Se están haciendo? ¿Se, se prevén hacer? Yo creo que, que deberíamos hacer más. no eh, Nosotros colaboramos en este observatorio... ...pero realmente no, no tenemos una capacidad ni presupuestaria ni, ni, ni eh, digamos, jerárquica para poder hacer cosas dentro de los municipios. Los municipios se hacen algunas cosas, ¿no? Pero yo te diría que, en relación a lo que hablamos antes, creo que es poco. Creo que necesitamos cada vez más y, y hasta que no tengamos esto como una cuestión normalizada, que, que la accesibilidad sea, que no tengamos ni que hablar de accesibilidad porque esté ya absolutamente implantada en, en toda la sociedad de manera normal, tenemos que seguir haciendo campañas. Uh -huh. y creo que todo lo que se hace es poco, eh, y creo que es, hay que no solamente reivindicar sino exigir el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de una obligación moral que es que es incorporar a toda la población a todos los servicios públicos, yo te hablo desde, la, desde el punto de vista de la administración pública no evidentemente la población también tiene sus eh, obligaciones morales, pero las administraciones públicas no son obligaciones morales, son obligaciones legales y en ese sentido creo que tenemos que seguir exigiendo y poniendo en valor lo que significa poder incorporar a toda la población a la administración del Estado y pública, ¿no? Un municipio accesible eh, son, son todo ventajas. Pensemos, por ejemplo, eh, a nivel laboral o a nivel turístico. ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene un municipio accesible y qué oportunidades da a quienes visit, visitan, quienes viven, quienes trabajan en él? no Sí, efectivamente. Además, el turismo accesible yo creo que es un, un segmento que nos ha tocado mucho. Seguramente porque tenemos cubierto el el, copo, el cupo con, con el resto de turismo de sol y playa, digamos, tradicional, ¿no? Pero creo que San Bartolomé de Tirijana, que es que tiene más camas turísticas y los otros municipios por otro tipo de desarrollos urbanísticos y, y turísticos rurales, etcétera, creo que también podríamos abordar y atacar esa, ese segmento de, de mercado que podría dar, pues, yo creo que buenos rendimientos a, a, los, a los propietarios y a los a las inversores, ¿no? Pero ya digo, yo creo que estamos tan tan cubiertos de turismo tradicional que a veces me cuesta mirar para otro lado y distribuir los, los huevos en otra cesta. Creo que deberíamos hacer ese trabajo también y es verdad, es, una, es un segmento que deberíamos rentabilizar también. Uh -huh. ¿no? Si tuvieras que hacer una demanda aquí ya urgente, que digas, bueno, ya es que en nuestra mancomunidad necesitamos algo en materia de accesibilidad que no podemos esperar más, ¿cuáles serían esas demandas? Yo creo que la accesibilidad web Creo que es un tema que deberíamos tener ya resuelto todas las administraciones públicas y si uno pasa un, un, un, un, un, un examinador uh -huh. de webs accesibles por todas las administraciones públicas, no solamente de la comarca, sino del resto de municipios de Gran Canaria e instituciones públicas, nos llevaríamos un chasco, ¿no? Creo que ahí hay que trabajar muchísimo más. Hay que invertir dinero porque estamos excluyendo a la población de gente que no puede moverse de su casa, ¿no? Y que, que el, el ordenador le salva la vida, le salva su, su cotidianidad y creo que en ese tema no podemos desfallecer. Yo creo que el tema de accesibilidad web y inversión, en ese tipo de, de administración electrónica accesible, porque es un tema que nos, a nosotros nos va mucho y trabajamos mucho en ese tema, ...creo que deberíamos apostar muchísimo más. José Sanabria, muchas gracias por estar con nosotros... ...en, en esta jornada, en este primer programa... ...del Pellicón de Gran Canaria Accesible espero que volvamos a encontrarnos y que sigamos debatiendo y que nos vayas contando un poco los avances que en el, los distintos municipios que conforman la Mancomunidad se vayan produciendo. Muchas gracias, yo creo que, que sigan pellizcándonos, nos hace <risa> falta a todas las instituciones que haya alguien que nos esté dando, que, que nos esté recordando que tenemos que seguir trabajando por la accesibilidad. Muchas gracias. Seguimos en el pellizcón de Gran Canaria Accesible, hablando de accesibilidad. En este caso vamos a hablar de salud mental y accesibilidad. Lo vamos a hacer con Laura Pérez, que es la directora de AFAES, la Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Enfermedad Mental. Hola, ¿qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo afecta la accesibilidad a las personas con trastornos en salud mental? Sí, o, o la falta de accesibilidad, mejor dicho. Cuando hablamos de accesibilidad con las personas con un trastorno men mental, sí que es verdad que para el resto de la sociedad es un poco complicado eh, darse cuenta, de aunque porque estamos acostumbrados a ver la accesibilidad siempre a barreras físicas. ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que en el caso de la salud mental son barreras invisibles y la barrera eh, que reina ¿no? en esa invisibilidad es el estigma. Entonces una persona con un problema de salud mental eh, tiene como un doble estigma, el estigma que, que le produce ¿no? el diagnóstico, la etiqueta de tener una enfermedad mental y además ese estigma de rechazo por parte de, del resto de, de las personas ¿no? por tener una enfermedad mental. Mm. ¿Y cómo se puede paliar, ese desestigmatizar esta situación? Bueno, eso es concienciar y sensibilizar, y para concienciar y sensibilizar desde la educación. Nosotros creemos que es fundamental que desde la educación, desde edades tempranas, eh, se conciencie, se normalice eh, lo que es un problema de, de salud mental, dando herramientas para que incluso desde las aulas, cuando ya hayan indicios entre compañeros y demás, se pueda detectar determinados factores que pueden conllevar a un problema de salud mental. Uh -huh. Esto normaliza la situación, entonces cuando algo está normalizado no hace falta etiquetarlo ni, y el estigma desaparece. Uh -huh. Yo que he tenido oportunidad de, de, y tengo oportunidad de, de, de trabajar mmm, con grupos de personas maravillosos que, que tienen algunos trastornos de, de salud mental... Eh, ellos se preocupan mucho de, de, de qué piensan los demás sobre ellos, porque también hay un autoestima, no solamente el, el, el estigma de, del resto de las personas hacia ellos, sino también de estas personas hacia, hacia el resto, hacia ellos mismos también. Claro, una persona cuando se diagnostica, cuando se pone etiqueta de un diagnóstico porque tiene un problema de salud mental, genera un autoestima en la persona. Esto, Por eso antes te comentaba lo de la doble etiqueta, no, el doble estigma, porque es el tener una enfermedad y además que te etiqueten por tener esa enfermedad, que se te cierren muchas puertas por tener un diagnóstico o una etiqueta. Mm. Y los familiares, ustedes son una asociación de apoyo de familias de apoyo a, a, a las personas, pero ¿cómo se puede apoyar a las familias? Porque claro, aquí mmm, tenemos pues también eh, graves eh, barreras ¿no? a, a la hora de poder normalizar una vida eh, pues, bueno, personal, laboral, a nivel de, de estudiantil. ¿no? La información es fundamental. Cuando en una familia eh, llega un diagnóstico, es la familia se, mm, se rompe, es decir, se rompe en su día a día y, y lo que hay que, que tener es información, información de cómo abordar el proceso, de, de en qué momento se encuentra la persona, para que se le puedan prestar los apoyos y acompañarlo en todo el proceso de su enfermedad. Teniendo información, eh, el camino eh, no tiene tanta, pie, tanta piedra ni tanto, ni tanto bache. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros desde la asociación, eh, tenemos grupos de psicoeducación, de, de familia, donde sobre todo lo que hacemos es eso: informar, informarte de, de las etapas que tiene la enfermedad, informar de, de cómo se puede apoyar a la persona que, que tiene eh, la enfermedad, compartir. Eh, para que no nos, esas familias no se, no se sientan como esto no le pasa a los demás. Son procesos que cada uno tiene que llevar su proceso y se manifiesta de manera diferente, pero que sí que tienen muchas similitudes y que el compartir el, y, y la información es, es fundamental para estar presentes en un, en un proceso donde hay un diagnóstico de enfermedad mental uh -huh. familiar. Vamos a hablar de accesibilidad, vamos a hablar de actividades que se realizan, porque se habla mucho de actividades inclusivas. Uh -huh. ¿Se están realizando muchas actividades inclusivas? ¿Son suficientes? Eh, vamos a ver eh, nosotros desde la entidad eh, que gestionamos recursos eh, bajo el paraguas de bajo el marco de dependencia eh, intentamos que todas las actividades que se realicen desde eh, de nuestros recursos sean actividades normalizadas en comunidad en, que nuestros centros estén en, en pleno centro de, de, de ciudad que nuestras viviendas también lo estén así porque entendemos que por tener una enfermedad mental no tienes eh, que tener otras posibilidades, otras alternativas. No, tienes que tener las mismas que cualquier persona a desarrollar eh, su vida. Uh -huh. Son realmente, Laura, porque mm, eh, he asistido a diversas acciones m, inclusivas relacionadas con, con días de la salud mental, relacionadas con eventos para des desestigmatizar, para incluir, y, y lo que sí que he notado a veces falta del resto de la sociedad en este tipo de, de actividades. Eh, hay muchas actividades, muchas personas de diferentes centros, de diferentes grupos, eh, unidos, celebrando, festejando. Eh, echando para adelante. pero y el resto, ¿dónde sí, está el resto? Eh, normalmente hay muchas actividades que se hacen para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, que se hacen eh, promovidas por, por, por la Red, ¿no? Por la uh -huh. Red de Salud Mental en, en Gran Canaria. Que sí que es verdad que celebran el Día Mundial de la Salud Mental, pero. Con, solo con personas con problemas de salud mental. No los mmm, no hacen partícipe o no se hace partícipe en esos actos o no participan en esos actos eh, personas que no estén afectadas por un problema de, de salud mental. Mm. Eh, sí que es verdad, nosotros desde la entidad eh, siempre realizamos un acto donde... Desarrollamos un tema referente al, al lema que se trabaja ese año en la conmemoración del día de salud mental e intentamos que eso, esos actos sean en espacios normalizados de la, del día a día de la, de, la, de la ciudad. Por ejemplo, nosotros este año desarrollamos un acto, un acto, eh, un acto de encuentro, ¿vale? En el club náutico de Las Palmas de Gran Canaria, entonces donde puede tener acceso eh, cualquier persona que no tiene por qué tener un problema de salud mental, porque uh -huh. de eso se trata de que eh, cualquier persona pueda tener la información y la consciencia de lo que es tener un problema porque esto es un boleto un boleto que le puede tocar a cualquiera ¿vale? Este año eh, el Día Mundial de la Salud Mental ha estado muy marcado por una campaña para visibilizar eh, el, los suicidios, no, algo de lo que muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, no se, no se ha hablado, había como un pacto tácito de no decir, de no contar. Parece ser ahora que la situación es diferente, ahora sí hay que hablar del tema, hay que afrontar y hay que ayudar a, a, a las personas. ¿Cómo ves este, en este sentido? La... Las cosas hay que normalizarlas, porque, vamos a ver, esto también es parte del estigma. Eh, ¿Por qué no hablar de algo que ocurre eh, cuando lo mejor que hay que hacer es hablarlo para que todo el mundo nadie tenga como el, el, el miedo o el tabú de, de poder expresar lo que siente Si tienes eh, ideas suicidas, o si ¿por qué no compartirlas? ¿Por qué poner eh, un tabú ante cuando la solución está en, en compartir y en hablarlo. ¿Qué barreras encuentra una persona con trastorno en salud mental a la hora, por ejemplo, de trabajar? Bueno, pues todo viene por lo que te decía al principio, ¿no? el estigma y las etiquetas que vinculamos a la persona con problemas de salud mental. Una persona con problemas de salud mental cuando presenta, se presenta en una entrevista eh, de trabajo por presentar un currículum o presentar un certificado de discapacidad o en la entrevista relatar que tiene un, un problema de salud mental eh, ya esta persona eh, prácticamente está excluida del proceso de selección ¿vale? eh, los porcentajes de, de desempleo en personas con problemas de salud mental son bastante, bastante elevados de hecho eh, en empleo ordinario eh, son muy pocos los, los, los, los casos que que consiguen tener un empleo ordinario, la mayoría están en centros especial de empleo y, y uh -huh. demás, y entonces es complejo. Es ya el, el empleo es eh, difícil para cualquier persona, encima para una persona que va con una etiqueta de, por un problema de salud mental, eh, es mucho más complejo. Sin embargo, en, en, las últimas tendencias en, en salud mental apuestan por eso, por rehabilitar a, a personas que han sufrido trastornos graves, ¿no? Sí, vamos a ver la persona eh, con una enfermedad mental tiene un, está en un proceso, ¿vale? Uh -huh. En un proceso en el que va caminando por su camino, por su proyecto de vida y se le va prestando el acompañamiento y los apoyos necesarios en cada etapa en la que se encuentre, eh, en el proceso de la parte de, de, de, de rehabilitación, en la parte del, del empleo. En la parte de la autonomía personal, trabajamos siempre desde el punto de rehabilitar la autonomía personal de la persona, eh, de mantener la autonomía, la autonomía personal en su entorno. ¿vale? Para esto es simplemente ir llenando esa mochilita que lleva la persona con un diagnóstico para que su proyecto de vida pueda desarrollarse en los términos de como cualquier persona, simplemente con los apoyos necesarios y las uh -huh. herramientas. Uh -huh y desde muy jovencito en la educación, porque también afecta mucho en, en los momentos eh, escolares, en los momentos de la, la educación, el, el tener un trastorno. ¿no? Por eso te comentaba antes que eh, desde edades tempranas es súper importante educar, eh, visibilizar la, la salud mental y facilitando herramientas a, la, a, los, a los propios niños y niñas para que ellos, eh, cuando vean comportamientos en, en sus compañeros, que pueden inducir eh, o pueden dar lugar a desarrollar un problema de salud mental en un futuro, eh, sean capaces eh, de comentárselo a su profesor, a su profesora, a su madre, a su padre. Porque entre antes hay un, una detección, un diagnóstico, eh, antes se puede trabajar con la persona en su proceso de rehabilitación. ¿Cómo habría que trabajar con los medios de comunicación? Hace poco, bueno, uno de tantos casos que, que se dan, eh, por ejemplo, de parricidio, me llamaba mucho la atención un titular de persona con esquizofrenia mata a su madre. Claro, me, me quedé un poco impresionado que todavía hoy en día estemos viendo titulares de prensa sí. como esos. Mira, eso fue justo la semana pasada. En un intervalo de media hora cambiaron tres veces el titular. Uh -huh. El primer titular es fue el que ese. tú comentas, ¿no? Eh, un esquizofrénico eh, mata a su madre. El segundo titular que cambiaron fue una persona con enfermedad mental eh, agrede a su madre. Y el tercer ya era... Una, se una señora fallece uh -huh. eh, o eh, es asesinada por su hijo claro. y ya no aparece un, ningún término relacionado con la enfermedad Yo vi mental. el primero y me indigné y ya no vi ninguno más. <risas> vale, entonces que eh, en el año en el que nos encontramos, en el 2019, hablando ahora mismo de concienciación, de estigma, de accesibilidad, eh, se estén dando eh, titulares en prensa, en periódicos insulares uh -huh. de tirada importante eh, con esos mm, es que con esos términos eh, para recapacitar y dar una vuelta a todo y que todo no es un titular para vender claro. un producto. Quizás la accesibilidad aquí también, no sé, debería ir por un poco de, de formación a diferentes estamentos, solos, porque porque a veces mm, quizás cuando hablamos de accesibilidad y nos unimos en el observatorio. Igual deberíamos incluir a, a más parte de la sociedad en, en, en este observatorio, no sé, es un pensamiento que, que se me ocurre pues, para que nos concienciemos todos un poco más. Desde Gran Canaria Accesible se hacen eh, colaboraciones con, con, con AFAES donde hemos participado en charlas informativas tanto en centros educativos como en diferentes colectivos, de hecho eh, profesionales de la entidad han impartido charlas formando a personal de, de Cabildo, de Gran Canaria, uh -huh. sobre salud mental. Simplemente cómo eh, tratar eh, a una persona que tiene un, una enfermedad mental y acude a una ventanilla a presentar cualquier documento. Y, y mejora, la, porque muchas veces no nos ponemos en lugar de y no tenemos por qué conocer ¿no? que esta persona tiene un problema de salud mental, pero sí que teniendo... Un, unas herramientas, es mucho más fácil la atención a esa persona y que esta persona se, tiene, se sienta atendida de una manera más cómoda y pueda llegar a fin su, su trámite. ¿no? Eh, hace un rato hablamos con José Sanabria y él me decía, yo reconozco que desde que comencé a formar parte del observatorio mi visión global sobre la accesibilidad o sobre la diversidad funcional ha cambiado. Yo creo que una vez que que conocemos y que a más personas con con tipo diferentes tipos de trastornos de salud mental somos capaces de reconocer quizás un poco más hmm. y, y nos hace ser más comprensivos. Igual es eso, ¿no? La, el punto fuerte que se debería atacar sería la difusión, la... Por eso digo que la información es fundamental. A mí me pasa lo mismo que, que a José, ¿no? Eh, yo conozco de, de salud mental, pero en el observatorio comparto eh, relatos de otro, de otro tipo de, de capacidades, ¿no? Entonces, te das cuenta hasta que no escuchas esos relatos, mmm, son cosas que pasas, eh, que no te das cuenta en el día a día, de, de cualquier eh, acera o demás que, que, que pueda afectar mm. ...al desarrollo de la vida de cualquier persona. Entonces, la información es fundamental. ¿Cuáles serían entonces eh, la, las demandas más urgentes que se necesitan en salud mental? Pues parte de eh, salud eh, mental, eh, campañas de concienciación y sensibilización... ...a nivel empresarial, para que se puedan dar contrataciones... Eh, ...a personas con problemas de, de salud mental. A nivel escolar, en los centros educativos, para que desde la base... Eh, ...se normalicen eh, procesos que hasta ahora no lo están... Y, y a nivel de la sociedad en, en general, campañas de sensibilización que permitan quitar etiquetas cuando vemos un titular en prensa, pues que seamos capaces de decir esta, esta información se podría haber dicho uh -huh. sin la palabra esquizofrenia. Y no porque la palabra esté mal, sino porque ya estamos eh, vinculando a que cualquier persona con problemas de salud mental eh, puede ser agresiva, puede cometer un delito, y no es así. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este pellizcón. Yo creo que hemos dado un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa> en Gran Canaria, accesible. No sé si se te queda algo por comentar. No, nada más. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que nos volvamos a, a encontrar de sí, nuevo seguro, en, en, el, en este camino de la accesibilidad. Muchas gracias. A ti. Ahora en el Pellyscon noticias sobre accesibilidad. Pues llega el momento de hablar de noticias sobre accesibilidad en el Pellizcón aquí en este espacio de Gran Canaria accesible. Les contamos que el Servi y Save the Children presentan Marcela. Han presentado a Marcela que bueno, con el título de inventora de palabras, es un cuento contra el acoso escolar por diversidad funcional. Se trata de una iniciativa impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Diversidad Funcional, el SERMI, como habíamos dicho, y también Save the Children, quienes en el proceso de elaboración de esta obra han contado también con la participación de menores con diferentes diversidades funcionales, a fin de que se reflejara en el cuento sus experiencias y opiniones sobre el acoso, según se ha explicado, la obra narra la historia de Marcela, que es una niña que habla de forma diferente y que sufre las burlas de sus compañeros después de ser instigados por una alumna. La interpretación del cuento corrió a cargo de las actrices Ana Saguez e Ilaira San Juan de la compañía Atticus, un acto que contó con el apoyo cuando se hizo del Museo de la Universidad de Navarra. Por otro lado, también se ha presentado una aplicación llamada Me Respetas. Es una aplicación cuyo objetivo es impulsar la prevención y la erradicación del acoso escolar, centrándose en los casos que afectan a los adolescentes con diversidad funcional de entre 12 y 18 años, una iniciativa de la Fundación Ser mi Mujeres que cuenta con la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Me Respetas es plenamente accesible de modo que puede ser utilizada por jóvenes con cualquier tipo de diversidad funcional. Además de estar dirigida a las propias víctimas, esta herramienta digital incluye material enfocado a la toma de conciencia del conjunto del alumnado, del profesorado y también de las familias, entre otros grupos. Además contiene preguntas para ayudar a saber si se está sufriendo acoso y teléfonos y nombres de asociaciones y organismos a los que se puede acudir para denunciar y pedir asesoramiento profesional y pedir ayuda. Me respeta, sigue la estela de Por mí, que es una aplicación de Ser Mi Mujeres que lanzó hace ya varios años para contribuir a luchar contra la violencia machista que sufren las mujeres con diversidad funcional. También les vamos a contar que este año, los próximos meses, al igual que en otras ocasiones, se va a desarrollar una actividad llamada Los Muellitos 2000, es una actividad deportiva que coorganiza con Gran Canaria Accesible la asociación Los Muellitos en ese quinto encuentro solidario. Hablamos con uno de los responsables de esta actividad, concretamente con Jorge Santana, y nos contó esto sobre la actividad deportivo con las modalidades de surf y bodyboard modalidades deportivas que aquí se practica mucho en canarias eh, y que es verdad que nunca antes habían hecho campeonatos de surf que pues que tuvieran ese fin solidario entonces nosotros empezamos en su día el primer encuentro de este sería el quinto en el 2020 en el primero fue solamente pues como un campeonato aunque lo llamamos encuentro porque no queremos darle esa forma solo de competición, sino como una reunión entre amigos, entre gente que nos gusta estar este deporte y, y estar un día o un fin de semana practicándolo, aunque cojamos las normas de competición, no que es con mangas, pasando mangas y llegando a ser un finalista Entonces lo que hemos hecho pues es recaudar fondos eh, de diferente manera, pues, con las inscripciones de los competidores, con eh, donaciones de empresas privadas, con venta de ropa del campeonato, eh, con unos boletos, de unas rifas, de premios que nos habían dado pues muchos de nuestros colaboradores. Solo lo hacemos un fin de semana. Pues el domingo, nosotros, al mediodía, suele ser entre las 12 y las 2 de la tarde, los chicos de la fundación o de la asociación que en este caso sea la protagonista del año del evento se vienen con nosotros a la playa eh, y nosotros, bueno, las escuelas de surf de, de lo que es la zona de la CISA colaboran con nosotros poniendo monitores y material y lo que hacemos es una jornada con ellos para que tengan pues el contacto con el deporte, con el mar, con la arena, y, y es una manera de, de hacer la inclusión que nosotros queremos para que ellos pues, tengan un recuerdo de un día diferente de, de la emoción que es estar en el mar, que aunque ellos tengan una cierta discapacidad, se puede, aunque sea con ayuda, pero se puede, y, y eso es uno de los momentos también puntuales y muy, y muy característicos del la gente. Fantástica iniciativa esta que nos contaba eh, Jorge Santana Pérez de la asociación Los Muellitos, una actividad que desarrolla también actividades paralelas durante toda la jornada. El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Oficina de Atención a la Diversidad Funcional, un organismo que depende del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que tome la iniciativa e inste a diversas actuaciones, actuaciones necesarias para mejorar toda la información del transporte por carretera para que pueda ser utilizado por personas con movilidad reducida. En concreto, el defensor pide que la información del transporte acerque la accesibilidad de las estaciones y de los vehículos de transporte de viajeros y que ésta aparezca reflejada de forma clara en el portal web de las empresas que lo prestan, en los planos de cada línea, en las taquillas y en los demás medios que resulten idóneos para que con un distintivo normalizado el público pueda reconocer de antemano qué medios e infraestructuras de transporte son accesibles y cuáles no. La institución ha recibido quejas por falta de información del transporte adecuada sobre accesibilidad. Así, los ciudadanos han hecho llegar casos de estaciones que figuraban en la web como accesibles y que, sin embargo, tenían, por ejemplo, plataformas elevadoras que solo estaban operativas en horario determinado o donde el medio de transporte accesible llegaba fuera del horario previamente indicado. Esto ...provoca situaciones difíciles que a los problemas de falta de accesibilidad... ...también se suma en muchas ocasiones la información defectuosa o errónea... ...de los viajeros, la que reciben los viajeros con movilidad reducida. El transporte colectivo de viajeros por carretera cuenta con más de 600 empresas... ...que operan en el territorio español y según los trayectos que realicen... ...son de competencia estatal, autonómica o local. Esto supone que las situaciones deben implantarse y deben implicarse también en iniciativas de varias administraciones por lo que en opinión del defensor del pueblo la mejora de la información del transporte por parte de las empresas estas empresas de transporte ha de hacerse mediante la cooperación entre la administración del estado las comunidades autónomas y las entidades locales Gran Canaria Accesible promueve la accesibilidad de recursos y servicios a diferentes colectivos con diversidad funcional. Hablamos de proyectos pilotos en centros residenciales de personas mayores y personas con diversidad funcional. Apuestan por el deporte adaptado. De igual forma, también se preocupan por el bienestar y la participación activa de las personas mayores y lo que están haciendo en sus centros de residencia, aquellos gestionados por el IAS. ...por todo ello se realiza en, e impulsan diferentes proyectos pilotos... ...como son los talleres de lectura fácil... ...el proyecto Creando Arcoiris... ...o las verbenas, de las del sábado... ...que se han impartido en los centros residenciales... ...de personas mayores y personas con diversidad funcional... ...durante todo el pasado año... ...en los próximos tiempos está también previsto... ...desarrollar actividades como yoga adaptado... ...estimulación cognitiva... ...y otra serie de actividades... Estás escuchando el pellizcón de Gran Canaria Accesible. Y en el pedicón de Gran Canaria accesible les contamos ya por último en este espacio de noticias que el Comité Español de Representantes de Personas con Diversidad Funcional ha exigido a Correos que dote de accesibilidad a los sistemas de atención al público de sus oficinas a fin de que todas las personas con diversidad funcional puedan realizar gestiones de manera autónoma. En concreto, en una carta remitida al presidente ejecutivo de Correos, Juan Manuel Serrano, la plataforma muestra su preocupación por la falta de accesibilidad del sistema de llamamiento y de asignación de turnos de atención al cliente. Como explica la entidad de Correos, tanto las máquinas expendedoras como los números de turno no tienen voz. Como el llamamiento tampoco al mostrador de atención en el que la información es solo visual, se excluye a las personas con diversidad funcional eh, visual que no perciben los mensajes gráficos y que no pueden leer el papel impreso. Estás escuchando el Pellizcón de Gran Canaria Accesible. Pues hasta aquí el primer programa del pellizcón de Gran Canaria accesible. Hemos eso, intentado dar un pellizcón en algunas materias, en algunas cuestiones. Hoy en la Mancomunidad de Medianías. Recuerden que estuvimos al habla con José Sanabria, el gerente de la Mancomunidad de Medianías, hablando sobre accesibilidad. Mucha de ella tenía que ver con las barreras en la comunicación, no comunicación física, sino también comunicación a nivel de internet y de nuevas tecnologías. También estuvimos hablando con Laura Pérez, la directora de AFAES, la asociación de familias para el apoyo de personas con enfermedades mentales y hablábamos sobre esas dificultades que nos encontramos todos a la hora de saber exactamente qué es una enfermedad, un trastorno mental y de los estigmas que se están produciendo y que se producen, cómo afecta a toda la población en general. Hasta aquí el programa del pellizcón de Gran Canaria Accesible del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Recuerden que es un espacio de radio para hablar de accesibilidad, de necesidades, de logros y de quienes están trabajando y qué están haciendo para una accesibilidad más universal.